Mis amigos, en su programa de mañana, esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes, llevándole información, noticias, análisis, comentarios, bueno, y entrevistas interesantes. Hoy nos toca presentarles a ustedes al señor Manuel Valdés. Manuel Valdés es un politólogo, es un filósofo, es un eh, político, es un religioso, un creyente en Dios. Eh, bueno, un doctor en teología que aspira a la presidencia de la república, según nos comenta, de, de manera independiente. Eh, con él vamos a conversar acerca de diversos temas, que ustedes van a ver qué interesante va a resultar todo esto. Don Manuel, un placer. Buenos días. Placer verle, placer, placer conocerle. conocerle y tenerle acá. Para mí es un honor. ¿Cómo Pero, no? Bueno, buenos días. Eh, Manuel Francis Rodríguez. Mucho gusto, Francis. Teniendo, bueno, ¿qué le parece? Teniendo... teniendo ah, tú a ah, hacer una pregunta. Sí. Ok, adelante. Teniéndolo usted aquí de invitado y viendo su hoja de vida en partes y teniendo también que es teólogo político, ¿qué le llama a usted luego de, de transitar por las ideologías eh, y ser un, me dijo cuánto años en la fe? 34 años. 34 años. ¿Qué le llama? Porque normalmente nosotros vemos que hay religiones que son apáticos a la participación política. ¿Qué le llama a usted a ser parte o a participar en política y que pueda el pueblo dominicano verlo como un posible eh, presidente? Mire, históricamente la religión ha tenido una privación a la sociedad, del capital humano que se forma en los círculos de fe. Charles de Gaulle dijo en una ocasión que la política es algo tan serio que no se la deberíamos dejar solamente a los políticos. Uh -huh. En la República Dominicana se la hemos dejado tristemente a una clase política que por su naturaleza y por la deficiencia propia en nuestra sociedad carecen en su alta mayoría de los fundamentos para dirigir los destinos de la Nación Dominicana o para legislar en favor de los intereses nacionales. En nuestro caso, como creyente, esto no nos exime de la responsabilidad social ni de la responsabilidad moral, porque somos parte de la sociedad. O sea, nosotros no somos un subconjunto social, somos parte del conjunto general de la sociedad. Bueno, siente, padece cuando la desigualdad nos impacta a todos. A, todo. a todos. Entonces. Por mucho tiempo la Iglesia en la República Dominicana ha estado como un protagonista silente, un ente observador, y ahí viene entonces el concepto de la masa silente, que cuando se habla de la masa silente normalmente no solamente se habla a esa población no votante o que no se siente convocada a las urnas, sino que se habla de aquellas fuerzas vivas de la sociedad que no se involucran en el proceso de transformación. Entonces, la comunidad de fe ha entendido que la única manera de aportar soluciones es participando. Y para participar hay que proponer. Yo soy quien dice que los pueblos son el resultado de la espiritualidad que los gobierna. Y que un pueblo puede padecer de muchos males, pero no debería padecer siempre de los mismos males. Y en la República Dominicana, desafortunadamente, en 175 años de historia republicana, nosotros padecemos los mismos males. Entonces, creemos en una iglesia integral, en una fe integral, en una fe que da respuesta porque Jesucristo se pasó toda una vida protagonizando una película cuya primera, segunda, siguiente y final escena fue el servicio. Entonces nosotros venimos con esa filosofía de vida. ¿Qué me llama? Que soy ciudadano dominicano, que conozco la historia dominicana, que vengo de la provincia Elias Piña, una de las más empobrecidas, sí. no la más pobre, sí. donde cerca del 90% de la población de esa provincia trabajadora vive con menos de dos dólares al día. O sea, marginada completamente la planeación general de la República Bien. Dominicana. O sea, los ciudadanos que viven esa franja fronteriza son considerados ciudadanos de segunda clase. Y no debe haber un solo ciudadano de segunda clase en la República Dominicana. Por consiguiente, en mi condición de hombre de fe, que he tenido la oportunidad por igual de intercambiar en los escenarios intelectuales y académicos del mundo, tenemos la responsabilidad de aportar al país. En eso estamos. ¿Y qué usted... Una pregunta, con el perdón, Yerian, uh -huh. para quizás un poco darle seguimiento a lo que le preguntó Francis. Eh, veo que tienes una conformación basada, eh, exclusiva, básicamente en la fe. Mi pregunta es la siguiente. Eh, nosotros tenemos un Estado laico. O sea, ¿cómo lidiar el Estado laico con un... Presidente, digamos, con alguien que dirija ese Estado, con esa conformación, con esa estructura mental, eh, digamos, eh, básicamente religiosa, ¿pudiera eso chocar con tus criterios? Mire, déme decirle que no, porque la cosmovisión social que tengo y la cosmovisión global que tengo no es solamente en el marco de fe. Yo no creo en el Estado confesional. O sea, yo soy un ciudadano que tiene una participación en la búsqueda de soluciones a los problemas de la Nación Dominicana desde una perspectiva de respuesta y responsabilidad ciudadana. Que mi fe me asiste, que mi fe me da carburante, que mi fe me da fortaleza interna, es cierto, y me da inspiración para luchar, es cierto, pero yo no creo en el Estado confesional, yo no creo que debe haber un Estado evangélico o un Estado católico. La República Dominicana es y debe ser de todos los dominicanos, independientemente de su fe, independientemente de su creencia o de su no fe. Porque lo que nos vincula no es la condición religiosa, sino la realidad de la conformación de la estructura social de nuestro país. O sea, por lo tanto, en mi condición de ciudadano aspirante a conducir los destinos nacionales, vamos a fortalecer el Estado Nacional. Una República Dominicana para todos, donde haya un régimen de oportunidades para todos, donde el dominicano, cualquiera que sea, donde quiera que esté, tiene que participar del Estado de bienestar. Y en eso nosotros entendemos que trasciende la frontera de la religiosidad. Muchas gracias. Doctor, usted acaba de hacer eh, una crítica de la realidad económica de algunas partes de los dominicanos. ¿Qué piensa usted o qué propone usted para mejorar esa condición? Bueno, aquí hay que generar empleo, aquí hay que generar oportunidades. Y sobre todo aquí hay que entender que no se puede seguir conduciendo lo que tiene la Nación Dominicana de una manera azarosa. Azaroso en el lenguaje literario es al azar. No es el lenguaje no de Hipólito Mejía. A la suerte, <risa> a, a lo que salga, a lo que venga. O sea, nosotros no podemos ser un país basado en una cultura de improvisación social. Nosotros tenemos que planear un Estado de Derecho, un Estado de Bienestar, y es lo que nosotros estamos sugiriendo. Una nación que responda a ejes programáticos estratégicos, una agenda de desarrollo nacional, un plan estratégico nacional, no basado en las prioridades e intereses, especiales o de nichos del gobierno de turno, sino basado en la responsabilidad ciudadana de los dominicanos de articular un nuevo modelo de país. Sí. Eso es en sentido general, pero pues, menciona algún aspecto específico que usted haría. Generar ¿Qué? empleo, generar oportunidades. ¿Cómo lo haría? Bueno, dándole a los jóvenes, por ejemplo, creando espacios laborales, atrayendo capital foráneo, pero distribuyendo los espacios productivos, fortaleciendo la industria, impulsando la microindustria, impulsando la clase trabajadora volviendo la mirada al campo para que el campesino pueda no solamente vivir en el campo, sino vivir dignamente. Nuestra clase campesina está siendo forzada a irse a las metrópolis Y en la metrópolis se asignan, crean cinturones de miseria, que es lo que está pasando con el éxodo del campo a la ciudad. Hace 60 años o menos que nosotros éramos un país eminentemente rural. 80% de la población dominicana era rural. 60 años después somos 80% urbano y 20% rural pero no hemos planeado ese éxodo, no hemos planeado ese, ese traspaso social de una condición a otra. Entonces, un gobierno nuestro, nosotros vamos a generar oportunidades. Será un Estado creador de espacios productivos, un Estado redistributor de la riqueza. Yo hablo de la autonomía de las provincias, yo hablo de la centralización del gobierno, yo hablo de devolverle el poder al pueblo. El pueblo tiene que gobernar al pueblo participando de las decisiones del Estado. En un concepto de nación nosotros vamos a generar un espacio productivo para desarrollar la República Dominicana en niveles tales que nunca se ha visto en este país. Entonces usted propone que cada uh -huh. provincia tenga su propio presupuesto y que debe, trabaje eh, prácticamente descentralizado del gobierno central. Debe serlo, porque fíjese por ejemplo el, el nivel de desigualdad que nosotros tenemos. Nosotros somos una de las sociedades más desiguales del mundo. Cuando usted uh -huh. agarra, si usted se sitúa por ejemplo en la República Dominicana, en la zona metropolitana, en la capital, y usted sale de las caobas, y usted traspasa esa franja de la Luperón, eh, la Isabela Guiar, ahí usted encuentra una República Dominicana, hasta la Caunabo, usted va de la, de la Caunabo hasta la Gómez, usted encuentra una República Dominicana. Y en Punta Cana. Y, y, y usted va viendo, usted está en Punta Cana, por ejemplo, usted cree que está en Kendall Town, en Miami, usted está en otro país, en otro mundo. Entonces, usted va a Monte Plata, 35 kilómetros del casco urbano metropolitano, y ahí hay 72 batallas, de los cuales el 90% de esos ciudadanos no tienen ni siquiera acceso a los servicios sanitarios básicos. Entonces, sí. no es posible. Ese desarrollo es incidental, no es el resultado de un proceso planificado de nación. Entonces nosotros hablamos de planificar el desarrollo, de planificar el crecimiento y de reconfigurar el esquema de autonomía administrativa de la provincia. O sea, Doctor. yo planteo que el 60% de lo que generan las provincias debería quedarse en la provincia y el otro 40% ir al Estado Central, porque el dinero que sale de la provincia no regresa, no regresa a las provincias Doctor. y eso no es justo. En estos momentos que se habla de integración, Rubriña. encantado, Rubriña. que se habla de integración, que se habla de unión para enfrentar los males nacionales, usted presenta un proyecto independiente. ¿Por qué lo hace independiente? Muy interesante esa pregunta. Independiente no significa solo. Independiente <risa> significa que todavía desafortunadamente la sociedad dominicana no tiene espacios para proponer propuestas distintas al sistema de partido. El sistema de partido no solamente ha colapsado en Latinoamérica, sino que ha secuestrado las ideas y ha cerrado el espacio a que innovemos socialmente. En el 2012 nosotros planteamos un expediente por ante la Junta Central Electoral en materia de ley calificado. Fuimos uno de ocho organizaciones políticas, entre las cuales estaba Quinta República, Patria para Todos y Otros, que la Junta, teniendo un expediente nuestro por 11 meses en las manos de esas organizaciones, al final resolvió no reconocer a partidos que calificamos el expediente. Ahí estábamos nosotros, nueva generación. En el 2016 entendimos que las condiciones no estaban dadas para reintroducir el expediente. Era la misma Junta, era el mismo esquema y no había posibilidad. Llega el 2020 y hay una nueva ley de partido, que la barajaron hasta que la hicieron para salir del paso. Pero una ley con debilidades estructurales extraordinarias. que han tenido que ir corrigiendo en el camino sí. cosas que pudieron debatir previamente. Sí. Claro. Entonces, sí. en eso... que va a llegar a las elecciones de 2020 del de mayo. Sin un marco regulatorio con, real. Con deficiencias motoras. Así es. Total, porque ya está desmontándose. En su gran mayoría estamos en espera de unos 11 fallos. Así del es. Tribunal Constitucional, que sé que van a ser acogidos. Así es. Entonces, ¿por qué independiente? Bueno, porque nosotros, eh, el artículo eh, 147, el 47 de la nueva legislación electoral, permite las candidaturas independientes, y dado que nosotros no tenemos un partido, nosotros vamos a invocar esa, eh, esa figura. Eh, mire, una cosa, y teniendo un sureño como presidente, y ya evaluado por el país que no va no va a ser presidente no terminará bien eh, y ya yo he conocido con esta gestión que los sureños no son fáciles usted no cree que siento le... maldad en tu, tu pregunta no porque... <risa> no porque yo quiero que lo socialice porque hay un asunto <risa> es eh, un asunto de pueblo y esto hay que desglosarlo aquí podría sufrir el país con otro sureño es que Danilo no es malo por ser sureño ah, <risa> sí. bueno. Es malo porque no he entendido Que la misión del presidente Es garantizar los intereses nacionales Por encima de lo nacional, de lo regional De lo particular, los intereses de nicho ahí O sea, mismo. no es que venga del sur o del norte Es que tenga capacidad de conducir Los destinos de la República Dominicana Mire, ahí Bien. mismo, ahí mismo Magnífica Usted siendo puerta. sureño Yo soy De la Fuerza Nacional Progresista Yo soy amigo de esa, de esa organización wow. Y somos nacionalistas de, demostrado a carta cabal no por intereses el único partido que ha defendido las ideas de lo nacional, sí. de la frontera es la fuerza nacional progresista así es, sí, entonces es cuando es nosotros hablamos de estos temas ya de cara a las elecciones 2020 y hemos visto que se ha salido un poquito el político o los, o los partidos han abandonado la realidad que está viviendo Haití si hablamos de desarrollo en República Dominicana cuando ya nuestros presupuestos están atados a Haití, la gente no los quiere creer. De hecho, se sabe que el Estado Dominicano alberga alrededor de 7 mil millones de pesos solo para contrarrestar el, la entrada de parturientas. ¿Cómo abordaría un gobierno suyo el tema migratorio? Mire, nosotros tenemos que nacionalizar la frontera lo primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Explica esa parte. ¿Cómo nacionalizar? Nacionalizar la frontera es que en esa marginalidad social que se ha creado en la franja fronteriza, eh, se ha forzado de manera natural Interesante el éxodo sí. de los Gracias. dominicanos que viven en esa zona a la zona ah, para acá. de la Para acá. Entonces, hay una ley en el universo que dice que no hay espacio vacío, una física cuántica. No hay espacio vacío. Sí. Aún los agujeros negros están llenos de, de sí, energía, sí, sí, están sí, llenos sí, de materia. Sí, sí y de antimateria. Por consiguiente, cuando se abandona un espacio, alguien habla, lo va a ocupar. De, pues usted tiene mucho de conocimiento de, de la teoría cuántica. Un poquito. entonces eh, y Ayurveda. <risa> ¿Qué pasa con eh, Haití? A raíz del terremoto, y por ahí andan las redes sociales que los invito a buscar, eh, hacia la construcción de un Haití viable. A raíz del terremoto del 2010, yo encabezo un equipo de técnicos que va a Haití a llevar una donación de un contenedor de 40 pies de alimentos, medicinas y demás. Allá nos reciben autoridades civiles, eh, actores de la sociedad civil, eh, líderes comunitarios, de fe y políticos. Y me dirijo desde una emisora eh, improvisada, porque no había de dónde transmitir, me dirijo a Haití. El análisis que yo traigo de Haití es que Haití no tuvo una tragedia solamente, o sea, no tuvo una tragedia per se. Haití es una tragedia. O se bajo ese concepto cuando yo regreso de Haití, convoco a la prensa nacional a una conferencia de prensa en el restaurante Vizcaya, donde planteo la tesis de que mientras estaba hablando de la reconstrucción de Haití, yo planteo la tesis hacia la construcción de un Haití viable. Pues no se puede reconstruir lo que no ha existido. No. O sea, Haití no ha existido como estado nación. No. no. En 215 años de historia republicana que obtiene su independencia el 1 de, de noviembre del, 1900, eh, del 1804, en la famosa noche de los cuchillos, donde todo el que fuera mulato para arriba lo degollaron, y sobre esa base de sangre es que ellos declaran su Estado-Nación, que nunca ha Está sido... Está contenido en su Constitución. En su Constitución, 58 golpes de estado ha tenido Haití ingobernable, 90% de su territorio desertificado, no hay materias primas, no hay recursos naturales, no hay un gobierno, hay una masa de gente que vive en un territorio del otro lado de la frontera. Entonces, esa problemática haitiana debe ser prioridad en el Estado, debe ser una política de Estado integral para resolver el problema, no solamente de frontera, sino de la relación binacional. No es posible que en esta edad de la historia el gobierno dominicano no tenga una política de migración integral y definida hacia Haití. No es posible. Es una responsabilidad histórica que nos compromete a nosotros al presente y a futuro. Porque no solamente son los 10 mil millones que se gastan en la parturienta para generar soporte de atención primaria. Aquí hay un porcentaje altísimo de estudiantes haitianos que se benefician del sistema de educación nacional y que cuando se gradúan se van a ejercer en otra parte del mundo, que no dejan una sola cuota de aporte al desarrollo de la República 4 Dominicana. mil millones, Cuatro mil millones invierten. Y el, ya tiene una pregunta, mí. pero déjame sí. eh, decirte, en una ocasión, en una conversación que sosto, sostenía con José Israel Cuello, José Israel Cuello planteaba. Un intelectual prestigioso. José Israel Cuello planteaba, nosotros lo que tenemos que hacer es dominicanizar Haití. O sea, el planteamiento, el planteamiento que tú haces va un poco sí, relacionado a ese forma. a ese planteamiento sí, sí. de José Israel de una en una forma u otra no en el sentido de que lo que tú planteas que para mí tiene mucho sentido sí, sí. indudablemente que un estado formado no puede ir a negociar con un grupo de gente que están allí. No, Entonces, ¿qué no, es lo que tenemos que hacer poderoso de ellos? Sí. <risa> <Sí. risa> sí. O Yo, sea, hacer lo que hicieron con nosotros. Sí. El, el, pero hay, oye, no, pero hay no que que no tanto así, eh, sino no, hay que, tanto que así haya, pero que haya una, una una verdadera gestión, como lo planteaba el doctor, de gobernanza de República Dominicana de cara a esa parte. A esa, a esa, realidad parte, que a no esa es. parte. Doctor. Que no, solamente sería que no es un Estado, es una realidad, según lo que usted una, una, una masa realidad. social. Exacto. O sea, que no solamente sería eh, Dominical San Haití, sino que la República Dominicana tiene que generar un Estado-Nación que delimite los límites de identidad social y republicana de nosotros. O sea, porque nosotros aquí no sabemos. ¿Cuál es el estado y de situación del país? El patrimonio nacional. Entonces, antes de nosotros dominicanizar Haití, tenemos que reafirmar la identidad de la República Dominicana y un inventario social de qué es lo que nosotros somos como país. Eso es correcto. Doctor, usted con amplio... Perdón, es que el café me ha inspirado. Sí, ¿eh? sí, Usted... Pero puede eh, aprovechar eh, y tomar... Ok, ya eh, tiene su café, café. ahí. Eh, usted que tiene amplio conocimiento de la política y ahora que está aspirando, ¿qué opinión le merece? El hecho de que la República Dominicana se esté enfrascando actualmente en dos elecciones eh, en un mismo año, específicamente las eh, municipales, congresionales y presidenciales. Mire, absurdo. Absurdo. Uno de los daños más grandes que le ha hecho la clase política a la República Dominicana es no establecer compromiso con las prioridades nacionales. O sea, este país no soporta dos elecciones... Esto es no solamente un daño económico, es un daño social, de intranquilidad social, porque el país se agita y se va creando el estado de la zafra política. Entonces, como no hay planificación estratégica, el país vive a la expectativa renovada que cada cuatro años se le va a garantizar bienestar, pero nunca llega hasta que los pueblos se cansan y en el lenguaje dominicano se hartan. Yo tengo un libro que se llama Cuando se enferma un pueblo, que es uno de mis trabajos, donde digo que un pueblo puede padecer de muchos males, pero no debería padecer siempre de los mismos males. O sea, la clase política le ha fallado a la República Dominicana. Y eso de unas elecciones, una primaria, nosotros. Repita eso, Manuel. Le ha fallado a la clase política. No solamente colapsó el sistema político en Latinoamérica o está colapsando, sino que la clase política dominicana no ha podido articular un pensamiento político coherente con la realidad nacional. Aquí tenemos 27 partidos políticos, aquí no hay un pensamiento político. Mire, Manuel, pala, déjeme de decirle una cosa. Déjeme decirle una el cosa. Luego para todo el mundo. Eh. Nosotros el somos formato de este, del pensamiento político o, óyeme, del Estado nacional. El formato de este programa que es, es que cada uno, uno de los presentadores, enamorado. que cada uno de los presentadores tiene un tiempo, mi tiempo, yo se lo voy a ceder a usted para Salidísimo. que sigamos hablando. Muchas gracias. Muchas producción, gracias. anota el eso. Luego que tiene este hombre. Eh, Siga, doctor, sigue, doctor. Fulvio. Doctor, con relación a los acontecimientos últimos de las relaciones. Eh, Medio Oriente, en este caso Irán, Estados Unidos, que nosotros como nación, dependiendo nuestra base energética del petróleo... Que no eh, le compramos petróleo a Irán, ¿eh? ¿eh? no, No, no, no, no, pero afecta los precios internacionales. Y al afectar los precios internacionales, pues... Nuestra balanza de pago te, se ve... Y tenemos una, una refinería que no refina nada. Y solamente tiene un consejo de refinería <risa> bueno, que reciben... Que, va, que no aconseja nada no, tampoco. Que no aconseja nada. <risa> Dentro de su visión geopolítica, ¿cómo usted eh, visualiza los acontecimientos? Eh, y también, ¿cómo nos afectarían a nosotros? Mire, su pregunta es muy importante y muy interesante. La geopolítica hoy, como dijera MacLuhan, aquel famoso sociólogo canadiense, sí. que el mundo es una aldea global. Exacto. Nosotros estamos condicionados a los fenómenos globales, querámoslo o no. A unos más distantes, un disparo en Medio Oriente nos afecta a nosotros, no porque tengamos una conexión directa con la realidad de la economía que determina la, el petróleo, por ejemplo, en este caso de esa zona del mundo, porque nosotros no le compramos petróleo a Arabia Saudita, ni a, ni a Nigeria, ni a Conoy, a a ni a Rosne de Rusia. Nuestro petróleo viene de Petrocaribe mayormente. Y es una cuota preferencial, lo que quiere decir que aquí se está comprando un petróleo con una deuda a futuro, y se está vendiendo ese, ese combustible al ciudadano como si se estuviera comprando con dólar, que hay que producirlo aquí como recurso para comprarlo. O sea, es un engaño traumático para la sociedad dominicana. Y un costo que, muy alto. Y un costo muy alto. ¿Qué nos afecta? Sí, nos afecta porque somos y estamos dentro del concierto de naciones. Por consiguiente, no podemos retrotraernos del rol que tiene la República Dominicana en la economía regional, hemisférica y global. Nosotros somos por accidente la primera economía del Caribe, por accidente la novena economía de Latinoamérica, por accidente la 73 del mundo. O sea, tenemos una participación en el espectro económico general y por consiguiente, nos se afecta y no implica. Es sí, decir, Manuel, que nada de eso que usted acaba de mencionar se ha programado, sino accidentalmente ocurrió. Mire, yo decía en una, ah, confer ah. yo decía en una conferencia, creo que en Centroamérica o Suramérica, no recuerdo, ah. y acabo de llegar de Medio Oriente hace apenas dos semanas, estaba en Israel, okay. y, y, y estudiando justamente los fenómenos sociales allí. Yo decía que la República Dominicana es el país más rico del mundo. Así es. Nosotros tenemos 500 años de saqueo público, desde antes de la pre-república. Y, y todavía roban, y todavía hay. Entonces, es una desgracia lo que nosotros tenemos. que cambiar este país, señores. Este liderazgo de opinión que ustedes están haciendo es para que se genere una conciencia crítica ciudadana. Que tenemos que pasar de la opinión a la participación para poder redefinir esta sociedad. Eh, una, una, una cosa que quiero, entrando a la política nacional. Nacional. El 6 de octubre. Uh -huh. Yo lo, lo sitúo como un antes y un después de la política en la República Dominicana. Por las primarias, ¿te refieres? Me refiero a las primarias y lo que surgió de esas primarias, la salida de Leonel Fernández resultado del partido anterior. Eh, un partido en el gobierno y unas pugnas en un mismo partido generaron... Esta situación, esta recomposición política que se, vi, se está dando, donde partidos que antes éramos antagónicamente distantes con todas las características de la política nacional, hoy estamos unidos. La primera coalición la formamos, la Fuerza Nacional Progresista y, un, y el resto de partidos somos Juntos Podemos. Luego vino el Partido Reformista y Fuerza del Pueblo. Y hay un denominador esencial. Las primarias reflejaron las debilidades de una Junta Central Electoral que hoy quiere justificar que hoy están una mayoría de partidos con ausencia de nosotros, supuestamente haciendo la auditoría a los equipos. ¿Usted confía en esa estructura. esa estructura y lo que está haciendo la Junta para ser el, árbitros, el árbitro entre todos nosotros? Hay otra cosa importante que usted ha dicho dentro de todas las cosas buenas e importantes que ha dicho. Mira, en primer lugar, cuando usted decía que en las primarias y que hay una recomposición política, yo le llamaría reordenamiento político. Porque una recomposición es cuando nuevos actores, nuevos elementos se incorporan al quehacer político. En cuanto a las primarias, nosotros eh, nos damos unos lujos de los propios de los países desarrollados. Como por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema de partido binacional, bipartidario, republicano y demócrata, y unos cuantos partidos minoritarios. Sin embargo, Estados Unidos tiene como 200 señores ahí que pueden ser presidentes de Estados Unidos. Ahí ellos les luce una primaria. Hay le luce porque tiene un capital humano suficiente como para sortear la participación para que salga el mejor. El problema nuestro es diferente. El problema nuestro es que nosotros no tenemos el capital humano suficiente para ofertar una matrícula de donde se saca el mejor. Normalmente se saca el más habilidoso, no necesariamente el mejor. Entonces, las primarias reflejaron no solamente la debilidad de la Junta, sino la debilidad del sistema electoral de la República Dominicana, la debilidad del sistema político. Esa Junta no es confiable porque es víctima de la propia debilidad del sistema político de la República Dominicana y por lo tanto tiene que ser fiscalizada, tiene que ser arbitrada. La Junta como árbitro de la democracia y los partidos políticos como garantes de la democracia tienen que participar en un proceso de arbitraje. Yo invito a la Junta Central Electoral a garantizar unas elecciones Mínimamente creíble Tienes que trabajar un proceso de imagen De acreditación y de confianza en la conciencia colectiva Doctor, doctor, Jan, doctor Brevemente eh, porque estamos contra el tiempo ya Se nos quedan muchísimas preguntas Pero eh, yo quiero finalizar con la parte de Su pronóstico electoral Para febrero y mayo Tanto a nivel municipal, congresional y presidencial es difícil hacer pronóstico. Sí, <risas> porque... Jueguesela, doctor. Es, es difícil. Porque... El cambio va ayer, Jan, sí, que de tú quieres escuchar. Puta, el el culula, cambio buena, va, hermano, es un año de cambio. Sí, sí. Eh, yo quisiera que es la respuesta. <risas> yo, yo, quisiera, yo quisiera aspirar al momento y ver el momento en que cuando a nosotros hablemos de cambio aquí, Hablemos no solamente de cambio de partido en el gobierno, sin, ni de rostro, sino de, de cambios estructura. estructurales y sistémicos y en el modelo y en el esquema de cómo hacer la cosas. Cambios en la centelo? justicia, no. Cambios estructurales. ¿Qué yo quiero dejar dicho? Que aquí lo que se necesita en las próximas elecciones es escoger a individuos. No hay un voto de partido. Yo no invito a los dominicanos a votar por un partido. A lo a invito esto. a votar por valores, no por colores. Donde quiera que usted encuentre un candidato que tenga valores... Que son propios De Oye, la, los y... intereses nacionales Vote por él, no importa cuál sea su partido No importa por qué organización política vaya Excelente. Invitamos a los dominicanos A votar por valores Y a la Junta Central Electoral Esa misma Junta que en el 2012 me negó el reconocimiento Del partido Nueva Generación Nosotros estamos aquí Y nosotros vamos a seguir impulsando la transformación De la República Dominicana Doctor, no me ha respondido <risa> <risa> <risa> <risa> Pronóstico, <risa> pronóstico, <risa> pronóstico. Termine su, su. Que gane el mejor que gane, el mejor, que gane el mejor Usted tiene los bueno, cuatro para competir con el gobierno Mire, no y yo creo Porque que esto no, es una realidad Usted yo está planteando cosas muy bonitas Gracias. Pero en la realidad hay un pueblo Que aún todavía vive Esperando que él tiene un precio Para poder votar cuando es un deber Ciudadano bueno, ese, ese pueblo right. no es mayoritario bueno, ah, bueno. Es un segmento de la población que está aclimatada porque la mayor industria de lo mediocre es la ignorancia y la manipulación social. Bien, ah, señores, Manuel Valdés, sí, sí. politólogo, doctor en teología, no. un intelectual que nos ha sorprendido. Yo París, me, sí, París, yo, sí, eh, yo me quito el sombrero. Sí, al final eh, quiero eh, dejarle a ustedes esta, todas estas informaciones que da el señor Valdés y decirle que anda en compañía de una persona y está en pantalla. Vuelvan a ponerlo, por favor, París, que nos toca de cerca a todos nosotros, porque Farisito y yo fuimos incluso compañeros de estudio. Sí. Un amigo de muchos años sí. que aspira a la sindicatura, a, síndico. a la sindicatura de San Francisco. Y sí, luego lo que tenemos Así por aquí que, también a Faris, y Gracias, Faricito por venir acompañando al señor Valdés. Y a usted. Con la mejor Muchas agenda gracias. municipal que tiene San Francisco. Ya. ¿Es verdad? Ya con la mejor vamos agenda municipal. Ya lo invitaremos a, a su tiempo. Estaremos escuchando. Sí, sí y cómo sí. no. Gracias al señor Valdés y gracias a ustedes por estar con nosotros. Okay. Um. <laughs>